Me morenita, que ese cuento no es así Si eres dueña de mi vida, yo sin ti no soy feliz Sí si eres dueña de mi vida, yo sin ti no soy feliz Ay, ve avisa mi amiga, la pobre se siente mal Pero yo culpa de ella, ay tú me vas a dejar Y me contesta, ahora no me quiere hablar Ve para que hables con ella y todo se va a aclarar Ve para que hables con ella y todo se va a aclarar Cañaguate, no vemos. Música Toca bonito, te de tren! Para la En Oh, yacho, algo es sabroso, vamos a cantar, siga bailando, vamos a ver. Ay para el complementada, para el complementada. Para la familia becana, vamos a ver, para está la familia becara. ¿Dónde está la familia becana? ¿Dónde está la familia becana? <risa> oh. ¡Qué lindo le toca ahí! Y bello le canto y yo. Atención. El que no se la no quiere, dice un hada yo en la vida El que no se la no quiere, dice un hada yo en la vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Y ni siquiera investiga si es mentira o si es verdad lo que hace que te va, por hay algo que te diga Ay, estos celos, mi vida, a ti te van a matar Te presente que en la vida hay más mentiras que verdad te presente que en la vida hay más mentiras que verdad ¡Oh! Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida